su control remoto no es tan difícil como cree. Los botones de arriba controlan el volumen, el canal y el encendido de su receptor. Para ver la programación oprima guía y navegue el menú en la pantalla con los botones de flechas. Ya que aprendió lo básico... Esto te sonará enfermizo, pero ¿soy el único al que esto le provoca como una erección? ¿Hay algo al que canal. no te provoque Estaba erecciones, la Glenn? La favorito, gente que dice basofia no cuando que que quiere que decir basura. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí ni siquiera reproducir. cosquillas abajo. Que le facilitará encontrar sus programas...